Buenas noches banda, eh, un saludo a todos los suscriptores de eh, Abad Terror, mm, el motivo de este video es para eh, desearles feliz navidad, este, les mandamos un abrazo a todos los seguidores del canal, a todos los amantes del terror, esta vez me encuentro con uno de los mentores del canal de Abad Terror, este, es parte de, de la imagen pues también de, del canal. Y bueno, el motivo simplemente era desearles eh, feliz navidad, ¿verdad? Les mandamos un abrazo. Y me comentaba a ver, este mi amigo Fercho. Este. que tiene pues un, una historia terrorífica. Y pues nos la va a contar este. exactamente ahorita antes de despedirnos. Es un video breve, verdad? Creo que ya no lo mencioné. Y este. Y, pues bueno. Pues de. Pues a ver, Ferchito. Historia. échanos la historia. La historia sucede del año 07 después de Cristo. Resulta que estaba Jesús, este chiquito, pequeño, no sé, unos nueve años, siete años. Estaba... Es que están hablando por teléfono y nos, nos vayan a banear por la canción. Déjale, pongo... Déjale. Derechos de autor, ¿no? Vas no, a andar y... No, déjale, le bajo el... Bueno, mientras les sigo Contando el, el, el La historia terrorífica Entonces Está Jesús, pues, este, chiquito Estaba Jesús En la carpin, eh, estaba en la carpintería Jugando, ahí con unas maderitas y todo Y estaba José, está su papá José, cortando Madera, todo con su serrucho Este, todo el rollo Se mete un guajolote un el, el guajolote, José se le abalanza, se le avienta, pinche guajolote, hijo de saco, Me agarra el guajolote, bye hasta la vista, le baila encima, lo agarra contra la pared, le quita la cabeza, lo sigue machacándole, de una, de una... <ríe> lo deja horrible, horrible al, al, al pobre guajolote, lo, lo dejó en, no, no quedó ni no quedó ni K, para los adobes, no quedó nada, y le dice a Jesús, ¿qué acabas de hacer? ¿por qué lo hiciste? y dice, pues dijo, la otra vez se metió una paloma y embarazó a tu mamá, güey. entonces este guajolote nos coge a todos, ahí está la perturbadora historia navideña de nuestro amigo Fercho, eso es todo este, por este video, eh, nos feliz vemos el próximo año, feliz navidad, año. Les mandamos un abrazo y, y bueno, hasta mucha la Mucha prosperidad todos, mucha salud, cuídense.